¿Los deportistas son los que más piensan o los que menos? ¿Tú crees que los deportistas de élite van todo el rato pensando en cosas positivas, en lo bien que lo van a hacer? ¿O al final va, pasa como aquí, que en la montaña? Que si estás pensando en que voy a llegar ahí a la catarata a verla y lo, lo bien que me voy a pasar y el agua fría que me voy a echar, va este sol, a lo mejor no ves la piedra que tienes delante y te caes al suelo. Pues pasa lo mismo en el deporte, tienes que estar centrado en lo que vas a hacer, en tu rendimiento, y no tener muchos pensamientos. Cuanta más cosas tienes en la cabeza, más cosas te tienen a ti. Tienes menos claridad y mucha dispersión. Así que ya sabes, controla esos pensamientos y si no tienes, no te preocupes, porque vas por el buen camino. Un saludo.